Hola, buenos días. Mi nombre es Karim Benke, obtuve el doctorado en Ciencias de la Salud. Eh, dentro de mi estudio de investigación y hice un artículo que es del que les voy a hablar ahorita, que fue la identificación de riesgos en mujeres embarazadas. Esto lo hicimos mediante un software llamado Cariograma de Brantel. Este cariograma nos muestra todos los factores de riesgo a los que se puede deber la susceptibilidad a caries dental. El estudio fue realizado en mujeres del Estado de México, en 56 mujeres, fue un estudio longitudinal, fue un, caso, un estudio de casos y controles. Dentro de este estudio de casos y controles dividimos a las mamás en dos grupos, eran 56 mamás, se dividieron en grupos de 28 cada uno, donde se hicieron variables de, se implicaron variables de intervención de silano para la aplicación y disminuir los riesgos a caries. Y en el otro grupo se le colocaba floruro de silano y clorexidina, pensando en que el de silano y clorexidina iban a ser una combinación perfecta para disminuir los factores de riesgo. Pero les voy a hablar primero del cariograma. El cariograma tiene 10 factores, eh, los cuales se reflejan en una gráfica de pastel, dando como resultado final el riesgo a caries. Dentro de nuestro estudio, eh, estudiamos a las mujeres embarazadas durante los, el primer trimestre de embarazo y durante los tres trimestres de, de embarazo. En este estudio hacíamos detección de placa mediante un kit de Ivoclar, el cual nos identifica lactobacilos y estreptococos, tomando en cuenta que uno de los factores principales o una bacteria muy relacionada con la caries son los estreptococos. Tomábamos una muestra de saliva de las mujeres embarazadas, un mililitro de, de saliva de las mujeres embarazadas, lo incubábamos en un medio de cultivo que se llama CRT Bacteria, que es el, el producto de Ibuclar, y eh, 48 horas después veíamos qué cantidad de bacterias tenían ellas en, en boca. Tomábamos en cuenta, para meter al software del cariograma de, de Brandal, PH salival, la dieta, contenido y frecuencia. También veíamos el juicio clínico de, lo, de los doctores y todos estos puntos los vertíamos en el software y el software mediante una gráfica de pastel nos determina a qué factor se le puede deber el tener mayor susceptibilidad a caries. Dentro de los resultados finales de las eh, 56 mujeres embarazadas nos dimos que el 58% nos dimos cuenta que el 58% de las mujeres embarazadas tenía un alto riesgo a aparecer caries dental. De este 58%, este se debía principalmente a dos factores. Al factor de la dieta, que era prácticamente la cantidad alta de carbohidratos que, ellos, eh, que ellas eh, contenían, par, eh, se alimentaban, y por otro lado, que esta cantidad de carbohidratos tenía una frecuencia de 5 a 7 alimentos por día. Entonces, eh, también por esto eh, se incrementaba el factor de riesgo. Otra de las situaciones que nos mostró este 58% eran las bacterias. Las mujeres embarazadas por las cuestiones hormonales vienen a disminuir el pH salival y esto con el aumento de carbohidratos vienen a, a mantener un medio ideal para que las bacterias se reproduzcan y se establezcan. De lo que se, trata, eh, se trató el estudio en general fue disminuir estos eh, factores de riesgos, estos dos factores de riesgos como mediante eh, la aplicación, como les comentaba, de fluorodosilano y clorexidina, para disminuir esta cantidad de bacterias y que estas bacterias no fueran transmitidas a su bebé. Al final del estudio nos dimos eh, cuenta que en realidad la aplicación de estas dos variables de tratamiento fueron efectivas, ya que los bebés eh, del grupo control, de que, de, donde su mamá se les estaba aplicando fluoricorexilina, los niños no tenían eh, gran cantidad de, de bacterias, ni al mes, ni a los tres meses, ni a los seis meses. Caso contrario, que los niños a los que nada más se les, eh, a las mamás nada más se les aplicó fluoruro de silano, ellas sí tuvieron eh, una permanencia de bacterias un poco más alta, aunque también más controlada de, de lo que de las muestras iniciales o las muestras basales, pero sus bebés sí alcanzaron a, eh, niveles altos de bacterias, por lo cual quedó comprobado que el fluoruro de silano y clorexidina son eficaces para la disminución de riesgo a caries, tanto en la mamá en el embarazo como en para la transmisión de bacterias al bebé en temprana edad. Eh, básicamente, eso es lo que abarcó el, el estudio y concluyó: el cariograma de Rattlan es una herramienta esencial para detectar riesgo a caries, no solamente en mujeres embarazadas, que es un grupo muy vulnerable, sino para los pacientes en general. Gracias.